Entonces colocamos aquí folder. Eh, synth. Synths con S. Ok. Y aquí aparece nuestra carpetica con los synths. Entonces aquí colocamos. Synth 1. Synth 2. Eh, synth sin paz ok estos tres los ponemos aquí adentro y, y ahora sí vamos a colocar los efectos especiales ok ahora sí folder fx y vamos a colocar una reverberación dos tipos de reverberación distinta entonces bueno aquí voy a colocar alti Altiverb, que es un plugin de reverberación, y aquí reverberate, pero yo lo tengo r reverberate, tengo las abreviaciones, pero también si queremos dejarle el nombre largo, después lo podemos asignar, bueno estos son los dos efectos de reverberación, y bueno aquí viene lo importante también de esto, eh, hemos visto hasta el momento que Hemos asignado los nombres y rápidamente tenemos los iconos y prácticamente hemos hecho rápidamente un, un template o de la instrumentación que vamos a usar en el proyecto sin perder demasiado tiempo. Y he utilizado estos estos iconos que son los por definición de defecto por defecto de Reaper, o sea, los que ya vienen incluidos dentro de Reaper. Aparte algunos. Si vemos estos folders, estos folders de aquí no vienen con Reaper. Entonces, ¿de dónde los sacaste, Palp? Pues los he creado yo mismo. Hay una carpeta dentro de Reaper, hay un, un icono dentro de Reaper que es una carpeta. Y sencillamente, por ejemplo, este de la guitarra, he cogido la carpeta, esta, y he tomado esta guitarra, que es el icono de la guitarra, y se lo he sobrepuesto con un programita de edición de, de imágenes y bueno ahora ahora más adelante a lo largo de este proyecto veremos cómo se hace cómo se hace esto para que nosotros mismos podamos crear nuestros iconos porque el punto fundamental que creo que es importante de este tutorial es eso crear nuestros propios iconos si no nos gustan aquellos que están por defecto de reaper que están muy bien pues, o sea visivamente son muy cómodos no son tan colorosos tan, tan coloreados y pues uno el ojo pega rápidamente sabe identificar cada instrumento y lo que uno quiere lo importante de un icono es eso que que sean claros y, y podamos identificar rápidamente lo que tenemos en cada en cada pista y bueno quiero resaltar eso entonces que podemos asignar nuestros propios nuestros propios iconos por ejemplo aquí este de alt pues le lo, lo he creado yo y este también ahora por ejemplo, voy a colocar aquí otros iconos que he creado yo mismo. Eh, por ejemplo, si yo quiero agregar contact, ¿no? Contact. Para el que no sepa, contact es un instrumento virtual de, de, que reproduce samplers. Entonces, por ejemplo, coloco contact y bueno, aquí ya me aparece el icono de contact. Ahora, si estoy haciendo musica, música orquestal eh, y lo quiero abrir por sesiones, entonces, por ejemplo, coloco contact eh, eh, percusiones. Percusiones. Vemos que aparece contact con las percusiones como símbolo. Si quiero contact con las eh, eh, brass, que son los, las trompetas, la sección de, de metal, vientos de metal. Si quiero los vientos de madera, contact eh, woods. Eh, aunque es wood, wind, wood winds. Windwoods <ríe> Bueno, los vientos de metal, eh, De madera Y aquí por último, por ejemplo eh, Contact strings Que son las cuerdas Y vemos que me aparece contact con las cuerdas Entonces es muy rápido, muy intuitivo Y rápidamente se asignan nuestros iconos Que nosotros creamos esto, esto por hablar sobre instrumentos virtuales Pero ¿Qué de instrumentos reales se puede hacer? Pues sí si por ejemplo eh, nosotros queremos colocar nuestras propias fotos, nuestras propias, sácale nuestro propio instrumento, si es una guitarra particular hecha, mandada a ser por un, por alguien o si tenemos nuestros instrumentos favoritos pero no tenemos ninguna imagen, pues sencillamente le podemos sacar eh, una foto o con nuestra cámara profesional o con nuestro móvil y después ir a recortarla y crear nuestros propios nuestros iconos. Propios eso me parece que es una, de una comodidad absurda y pues muy bella porque te da la sensación de estar trabajando realmente con, con tus instrumentos y verlos rápidamente dentro de los tracks. Bueno, esto está muy bien hasta aquí. Eh, bueno, tenemos que terminar de hacer el proyecto. Bueno, voy a quitar estos que estamos... A quitar estos de Conta, que nos desviamos un poco de nuestro propósito y era el de hacer... Nuestra maqueta, nuestros tracks para la maqueta de pop. Y bueno, aquí que podría faltar más. Bueno, yo creo que ya está por ahí se puede. De pronto podríamos agregar un track más. Aquí arriba. Y colocarle submix, ¿no? Submix. Eh, una carpeta para hacer eh, el submix de, de todos estos tracks. Entonces este podría contener todos los demás tracks y bien ahí se nos agrega este icono también que hace como nuestro controlador de todas las de las pistas del volumen y bueno en general esto eh, vendría a grabarse no como esto si lo o sea ya está pienso que esto es lo, lo más importante que se podría tener en una canción pop o por lo menos la que yo voy a trabajar o la que vamos a trabajar esto si queremos lo podemos grabar como el template como dijimos antes bueno voy a hacer aquí el ejemplo rápido para ver cómo se puede hacer para grabar un template entonces eh, simplemente selecciono el primer track de arriba mantengo presionado shift y hago clic en el último en el último track ahora sencillamente doy clic derecho y voy a esta parte donde dice save tracks abstract as template al hacer clic allí, bueno, nosotros vamos a escribir, eh, vamos a, a dirigirnos a una carpeta donde podemos grabar ese template. Ahora no sé cómo lo quieran organizar ustedes, pero voy a, digamos que no tenemos nada, entonces voy a colocar nueva carpeta y aquí coloco eh, géneros musicales. Gen géneros musicales. Y aquí doble clic y hasta le podríamos llamar eh, pop a entonces pop a y para dejar que es la, la primera la primera versión y si más adelante hacen un, una canción nueva de pop y tal vez le hacen modificaciones pues puedes colocar pop b y así sucesivamente de acuerdo a las versiones bueno en este caso es el pop a bueno lo guardo a y ya tengo este template grabado con los iconos y toda la cuestión. Si yo, por ejemplo, cancelo todo esto. Eh, bueno, y tengo todo en blanco. Eh, sencillamente, eh, para abrir este template nuevamente, simplemente hago clic derecho. Insertar track eh, from template. Y voy a buscar eh, la carpeta donde grabé mi template. Que era géneros musicales que acabamos de grabar. Pop A. Le doy clic y listo. Allí tengo de nuevo el, el, los tracks que acabamos de crear.